Está dando besitos? ¿Qué pasa, suerte? Esa es la rehabilitación y ahora besitos? ¿Sí? ¿A ver? Qué pasada, ¿eh? Con todo el miedo con el que llegó ¿Qué pasa, bonita? Besito, ¡ay! Ay. <risa> Fíjate que ha hecho la replicación, todo. No está acomodando las gracias. Pues es Sí, sí, sigue de pie además. Y... Ay, Nuka, qué bonito. Qué bonitos. Papá. Guau, y se está equilibrando súper bien. Sí, además que ya hace el gesto este de. Como que se corrige ya, ya, ya puede. Pues, bueno.